Hoy con Photoshop disfrutaremos realizando un efecto muy llamativo, intentaremos crear un efecto de erosión de fuego en letras como el que ven por ejemplo a continuación. Vamos a aprender a crear una textura como esta sin utilizar opciones de fusión o alguna textura en formato JPG. Vamos a crear esta textura a partir de un canal alfa, así que si les gusta y les interesa quédense un ratito y les enseño cómo hacerlo. Antes de comenzar con el tutorial, los invito a que pasen por mi web stevenmorales.com. Allí van a encontrar más tutoriales, técnicas y recursos de Photoshop. Podrán encontrar una sección en donde van a poder descargar recursos para que puedan utilizarlos en sus composiciones. También pueden suscribirse a mi blog para que reciban nuevas actualizaciones. Dejar su like y su comentario. Voy a crear un documento nuevo cuyas medidas le voy a dar. 754 por 450 píxeles con fondo blanco y pulso ok vamos a seleccionar la herramienta texto y voy a escribir por ejemplo la letra j vamos a ubicar por acá seguido de esto lo que voy a hacer es crear una capa nueva arriba del todo y le voy a dar de nombre desgastado Teniendo esto voy a posicionarme en la capa de la letra J y voy a irme a la sección de canales. Y voy a crear un canal nuevo desde los iconos de acá abajo. Voy a ir a filtro, interpretar, nubes. Nuevamente voy a filtro, interpretar, nubes de diferencia. Aquí vamos a dar el efecto que nos parezca. Simplemente vamos a pulsar control F para dar un efecto aleatorio. Yo me quedaré con el primero. Vamos a renombrar este y vamos a ponerle mapa desgastado, relieve. Voy a volver a la sección de capas y voy a pulsar la tecla control y dando clic en esta capa, en la letra J, voy a hacer una selección. Voy a ir a selección, modificar, desvanecer. Y voy a dar un radio de desvanecimiento aproximadamente de 3 píxeles. Vuelvo a la sección de canales posicionándome en mapa desgastado y voy a seleccionar un pincel redondo de bordes difuminados con un color frontal en blanco, un tamaño aproximadamente de 125 píxeles. Aquí en modo le voy a dar superponer y la opacidad la voy a dejar en 100. Y voy a empezar a pintar ocultando ese color oscuro que tengo para dejar las grietas que vemos a continuación. Cuando tengamos un resultado parecido a este, vamos a pulsar las teclas Control d y vamos a perfeccionar los bordes simplemente dando unas pinceladas como estas. Vamos a cambiar el color frontal a negro y vamos a cambiar el modo de fusión a normal. Vamos a empezar a pintar las grietas de esta forma para dar una definición más detallada de estas. Como ven yo me he tomado mi tiempo y he hecho las grietas necesarias para dar el efecto. A continuación entonces nos vamos a ir nuevamente a la sección de capas y vamos a ir a filtro, interpretar efectos de iluminación. Cuando tengamos esto lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta, a esta sección y vamos a seleccionar primero que todo acá en textura el mapa que acabamos de crear en la sección de canales. Mapa desgastado relieve, ya tenemos esto automáticamente. Si queremos podemos bajar la altura para dar un relieve profundo o al contrario vamos a darle un efecto de luz o unas de luz de acuerdo a la letra que estemos manejando yo en mi caso manejaré estos valores así que pueden tomar pausa y tomar nota de ellos luego de esto voy a ir a ok y tengo el efecto ya creado acá voy a ir nuevamente a filtro interpretar efectos de iluminación voy a darle ok para rasterizar la capa y luego de esto voy a dar nuevamente ok a continuación lo que voy a hacer es control j para duplicar la capa y llevarla debajo de esta voy a seleccionar la herramienta mover y voy a mover aproximadamente por acá voy a dar doble clic para las opciones de fusión y voy a situarme acá en donde dice superposición de degradados y voy a dar el siguiente degradado que vamos a ver a continuación ese que por defecto lo trae photoshop nosotros podemos crear otro que nos parezca para dar el color que necesitemos vamos a pulsar ok vamos a dar acá en invertir y vamos a dar una escala de 75 más o menos y pulsamos ok, luego de esto lo que vamos a hacer es ir y crear una capa nueva arriba de esta y vamos a darle aquí en transparente en los iconos de acá abajo, vamos a ir a edición, rellenar y vamos a rellenar la capa de color negro Vamos a ir a filtro nuevamente, interpretar, destello. Vamos a situarnos por acá y vamos a dar un valor aproximadamente de 80% y pulsamos OK. Acá en prime de 105 y pulsamos OK. Vamos a cambiar el modo de fusión de esta capa a trama y vamos a presionar las teclas Control SHIFT, U para desaturar. Vamos a situarnos en la capa de fondo en este momento y vamos a dar en los iconos de acá abajo. Vamos a crear una capa de ajuste de color uniforme. Y vamos a darle un color más o menos oscuro. En mi caso le voy a dar el 311006, un color vino tinto oscuro. Y pulsamos OK. Luego de esto, ya visualizando bien el destello, vamos a situar las dos letras en torno a esta. Por acá está perfecto. Nos situamos arriba de, de la capa del destello y vamos a crear una capa de tono y saturación. Vamos a dar clic en este icono de acá en donde dice colorear, vamos a dar en tono un valor de 39, en la saturación vamos a llevarla más o menos hasta un 69% y luminosidad le vamos a dar un valor aproximadamente de 28. Luego de tener esto así entonces vamos a crear una capa de ajuste nueva de niveles y vamos a llevar los tonos totalmente a la derecha, más o menos dejando en esta posición dando un valor de 139 vamos a situarnos en la capa arriba de la J vamos a crear una capa de ajuste de niveles y vamos a llevar un poco los tonos hacia la derecha escondiendo los bordes como se ven acá y acá para dar ese efecto de integración con el fondo vamos a subir un poco la luminosidad y por ahí está perfecto, vamos a hacer Alt, clic, en medio de estas dos capas, y automáticamente tenemos esto, si queremos podemos dejarlo así también, para que se integre más en la composición, vamos a oscurecer un poco más este acá, y por ahí está perfecto, vamos a situarnos en la capa de arriba del todo, vamos a crear una capa transparente, vamos a ir a Archivo, Colocar, vamos a traer nuestra Stock de Fuego, para dar el, el efecto final a nuestra composición, entonces... Vamos a redimensionar, clic para validar y vamos a cambiar el modo de fusión de esta capa a aclarar. Vamos a añadir una máscara de capa desde los iconos de acá abajo y con un pincel redondo de bordes difuminados en color frontal negro. Vamos a eliminar esas partes que de pronto nos interrumpen el efecto. Vamos a dar control T para redimensionar y situar. Podemos dejarlo por acá en este momento. Vamos a ir a archivo nuevamente, colocar y vamos a traer nuestro, nuestro siguiente stock, el cual va a ser este. Vamos a redimensionar un poco, vamos a dar en modo de fusión, aclarar y vamos a situar por acá más o menos. Añadimos una máscara de capa y perfeccionamos los bordes. Nuevamente archivo, colocar y vamos a traer el tercer stock. Vamos a redimensionar un poco, vamos a situar por acá y vamos a dar clic para validar, modo de fusión, aclarar. Vamos a dar control T, vamos a actuar más o menos por acá, enter para validar o clic. Vamos a añadir una máscara de capa y vamos a perfeccionar los bordes en este caso por acá. Seleccionar la herramienta mover y vamos a situar. Teniendo esto vamos a añadir una capa de ajuste de niveles y vamos a llevar un poco los tonos a la, a la derecha. Teniendo esto amigos, hemos llegado al final de nuestro tutorial, espero que les haya gustado tanto como a mí realizarlo, es un efecto sencillo pero muy útil a la hora de crear un efecto como este. No olviden compartir sus resultados en las redes sociales, no olviden suscribirse, darle like y comentar a este video. Nos vemos en un próximo tutorial.